Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es aquí Vete Romerito, nuevos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os tengo un vídeo muy especial, especial para millonarios. Si tú amigo mío afiliado o CPA Marketer quieres ganar miles de dólares con programas de afiliado, estás de suerte porque hoy te voy a presentar Varios programas de afiliado con los cuales puedes ganar muchísimo dinero. Pero atento, esto no es para todos. Esto es para personas que tienen presupuesto, que pueden dedicarse a uno o dos programas como máximo, comprometerse tremendamente con estos programas para sacarle el máximo de provecho. No se van a ganar centavos o dólares, se van a ganar incluso miles de dólares dependiendo el trabajo que hagan yo te los voy a presentar y tú decides a qué programa te adhieres y preparas tu plan de ataque para promover este tipo de programas insisto tienes que tener un presupuesto de lo contrario no vas a poder hacer absolutamente nada pero antes déjame decirte que estás en el canal de betty romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal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 Y sin más dilación vamos a ver algunos de los programas que te pagan muchísimo dinero, pero en realidad muchísimo dinero. Vamos a empezar con esta web donde tienes el listado. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas verlo con toda tranquilidad, con toda calma. Y elijas el nicho al cual te vas a dedicar para este tipo de programas. Mira. Aquí tenemos la lista de los High Ticket Affiliate Programs. Programas y afiliados con alto ticket. Alto ticket porque nos pagan a nosotros un muy, pero que muy buen dinero. Bueno, de verdad. Debes pensar, si te vas a dedicar a este tipo de programas, solo a un programa, porque va a necesitar todo tu esfuerzo, porque la recompensa es bastante buena. Mira, tenemos Kinsta, este orden no es por el orden de pagos, es por el orden que han puesto ellos, pero pueden ser mejores o peores según las conexiones que tú tengas y el conocimiento del mercado que tengas tú de estos programas. Por ejemplo, Kinsta es para hosting, Shopify ya sabes que es e-commerce, HubSpot es social media, Cloudways es hosting, Luxury Cards, este es buenísimo Luxury Cards, Villiers Jet es súper bueno, Once Skype Yacht muy bueno, Click Funnels, bueno, te paga muy bien, todo el mundo lo sabe, y Fiverr, yo no lo hubiera puesto aquí, pero bueno, lo pusieron ahí, no lo vamos a ver porque he hablado de Fiverr en otros vídeos, así que este me lo voy a saltar, Dream DreamCloud me lo voy a saltar también porque ya hemos hablado en otros vídeos, pero para no hacer largo esto, empezaremos con uno que a mí me gusta mucho, que es Shopify. Shopify ya sabes que es una tienda normal de vulgar para hacer e-commerce. Sin embargo, ellos te pagan el 200%. 200% aquí lo tenemos, mira. Te paga el 200% mensual por el plan que la gente contrate. Si una, gente, si una persona contrata un plan de 29 dólares al mes, tú ganas el doble tú ganas 58 si contrata el de 300 pues tú ganas 600 es decir hasta 598 pero no es esto todo lo que tiene shopify shopify tiene un programa específico que se llama shopify plus y shopify plus te paga 2000 mil dólares dos dólares por cada suscripción evidentemente ese tipo de programas es para tiendas de gran volumen para tiendas que ya son bastante grandes y te paga mil dólares por cada cliente, mil dolaritos en una sola venta con Shopify, muy bueno. Si tienes oportunidad, te gusta el e-commerce, conoces la forma de hacer una publicidad interesante para este tipo de programas, métete a Shopify Plus que te puedes ganar mil dolaritos por cada venta, por cada venta. Y con HubSpot, que todo el mundo sabe que es social media, es un CRM, pero para social media, aquí también te puedes ganar unos buenos dineros. Mira, por ventas, por ventas. Si contratan el plan básico, tú te ganas 250 dólares. El profesional, 500. Y el enterprise, 1.000 dólares por cada venta. Mil dolaritos. Mil dólares por venta no viene nada mal a nadie. Si tú estás dentro del nicho del social media, bien profundo, bien conociendo perfectamente las necesidades de este tipo de mercado puedes promocionar Halfspot y ganarte desde 250 hasta 1000 dólares por cada venta Mil dólares no le viene mal a nadie aquí está su este programa de afiliados las galletitas hasta 90 días y hasta 1000 dólares de comisión por ejemplo Luxury Cards es el nicho de las tarjetas de crédito pero de lujo, las tarjetas platino, las black cards ya sabes que no cualquiera puede tener este tipo de tarjetas, pero quien puede tenerlas y las puede pagar se lleva muchos beneficios y el primero que se lleva los beneficios eres tú, si tú entras y vendes una sola tarjeta, ves por cada sign up por cada registro enviado, te puedes llevar hasta 400 dólares 400 dólares por cada registro válido, está claro un registro válido, en este programa, 405 dólares. Aquí viene el programa de afiliados. No te preocupes, abajo vas a tener los enlaces. Luego te presento Villar Jets. Villars Jets es súper bueno y es para alquilar jets. Hay gente que se mueve de un estado a otro de Estados Unidos, de un país a otro, y no quiere los vuelos comerciales. Le disgustan los vuelos comerciales. Para ese tipo de personas existe Villars Jets. Te puedes ganar 30% de comisiones recurrentes si tu cliente usa constantemente los jets o bien una comisión por asiento. Aunque aquí dice 30% mensual recurrente, tienen una comisión por asiento. Por ejemplo, si una persona viaja de Londres a México, por ponerte un ejemplo, cada asiento de esos cuesta entre 10 15 mil dólares 10 y 15 mil dólares y, y tú te ganas el 30% de ese asiento es decir tres mil dólares tres mil dólares por una sola venta una sola venta en un asiento de estos del vídeo jets y te ganas tres mil dólares lo mínimo que te dan es 540 dólares lo mínimo porque son los asientos más baratos. Los más baratitos. Aunque vendas el más barato de todos. Te llevas 500 dólares. Y si vendes de los más caros. Que es como ese que te digo. Que es de Londres a México. Y tú te ganarías 3.000 dólares. 3.000 dolaritos por un solo asiento de avión. Súper bueno. Pero claro es para gente que puede pagar un jet. Que puede alquilar un jet. Lo mismo pasa con los yates. Son yates privados. Atento marketer. El promedio de comisiones es de $1,250 dólares por venta. Cada que alguien alquile un yate con tu enlace de referido, tú te ganas $1,250 dólares. ¡$1,250 dólares! ¡Súper bueno! Tú puedes dedicarte el mes entero a promocionar este tipo de, de ofertas y ahora que estamos en verano, pues oye, es el momento de los viajes y de tal... Por eso te estoy presentando los yates, los aviones y te ganarías $1,250 por cada alquiler de yate. Súper, súper bueno. Aquí abajo tienes el enlace. Click Funnels. Click Funnels no es de los más caros, pero sí es recurrente. Entonces, como no es de los más caros, lo ponen aquí. Son $100 dólares por lead, pero son recurrentes. Ojo con esto que te voy a decir ahora mismo, marketer. Ojo. Para promocionar los yates, los aviones, las tarjetas, para promocionar este tipo de ofertas, tú no tienes que comprar nada, nada de nada. Sin embargo, para promocionar ClickFunnels, sí tienes que comprarlo, tienes que estar dentro de ClickFunnels. Entonces ahí tienes que pensarlo muy bien, porque aunque son 100 dólares por lead, a ti te cuesta mínimo pagar 97 dólares la membresía entonces aquí no lo sé yo yo no hubiera puesto Cliff pero yo te lo dejo porque ahí está tinkific tinkific paga el 30% de comisiones mensuales 30% cuando tú ves ese tipo de porcentajes 30% 10% 20% quiere decir que los pagos son bastante altos fíjate que aquí dice que mayormente están pagando 1700 dólares por referidos lo cual está bastante bien porque además es recurrente. Vende una vez y consigue pagos reiteradas veces. Liquid Web es hosting. Es un hosting, pero atentos porque este hosting paga muy, pero que muy bien a sus afiliados. Nos pone aquí que tú puedes ganar una comisión de $150 por referido. Incluso en los que compran la membresía más pequeñita que es de 19 dólares por mes, sus, sus ratios de comisión llegan hasta los 7 mil dólares por afiliado. Esto es muchísimo. De los pocos programas de, de hosting que te puede llegar a pagar hasta 7 mil dólares por venta. 7 mil dólares por venta es muy, pero que muy bueno. Hace días hablé de Smart Proxy, pero lo hablé del lado de la gente que está vendiendo, sus proxys, te voy a dejar por aquí el video para que tú lo veas. Es gente que está vendiendo sus conexiones a internet a esta empresa que se llama Smart Proxy. Te pagan un dinero si tú bajas la aplicación y te conectas. Ya está, esto es todo lo que tienes que hacer y tú ganas un dinero por alquilar tu internet. Sin embargo, tiene su sistema de afiliados. Y el sistema de afiliados te pagan 50 dólares al mes, recurrentes y puedes llegar a ganar hasta 1.500 dólares por una sola venta porque tiene paquetes que cuestan hasta 400 dólares entonces cuando tú vendes ese tipo de paquetes tan grandes tú puedes llegar a ganar hasta 1.500 dólares por cada venta interesante, muy interesante luego viene Capital Exploits si estás en el mundo de las inversiones de, del dinero grande pues aquí tenemos este programa de afiliados que te paga muy muy buen dinero, eh, son eh, trading stocks, es decir, bolsa, cripto, todo ese tipo de inversiones y lo que tú tienes que hacer es vender su newsletter que cuesta casi 2.000 dólares al año y tú te ganas. El 50% como afiliado, lo cual quiere decir que tú te ganas $995 dólares por cada referido que se suscriba en su newsletter. Pero además tienen otros productos que promueven dentro de sus, de sus newsletters, que son High Ticket, que pueden llegar a costar hasta $3,500. Y de esos $3,500 te ganarías $1,700 por cada venta de sus productos High Ticket, lo cual es mucho dinerito. Luego plus 500 que son inversiones, es un broker, plus 500 es un broker, te yo lo estuve promoviendo y el mínimo son 150 dólares, bueno esto es falso, están pagando 850, a día de hoy, que estoy grabando este vídeo el 5 de junio, están pagando 800 dólares por cada venta, no son fáciles, te lo digo desde ahora, no es fácil promocionar este tipo de programas porque pagan mucho pero tú tienes que hacer unas promociones muy buenas y mayormente tener conocimiento profundo de cada mercado para que tú puedas ganar esa cantidad de dinero que están ofreciendo las empresas por vender este tipo de servicios. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas ampliado la panorámica de lo que es el marketing de afiliados, el CPA, que no todo se reduce a Clickbank, a Hotmart, a Digistore a ese tipo de programas que son low ticket sino que existen programas que están fuera de ese círculo que te pagan muy pero que muy buen dinero siempre y cuando tú sepas cómo y dónde promocionar este tipo de ofertas espero que en algún momento puedas apuntarte a estos programas y ganes miles de dólares porque sus pagos son tremendamente altos no te puse el más alto que gana que puedes ganar hasta 30 mil dólares por cada venta. 30 mil dólares. Ahora no me acuerdo cuál es. Si, si me acuerdo en un momento posterior al vídeo te lo pondré. Y hay otro que te paga 8 mil dólares por venta. Que tampoco he puesto porque no me acuerdo ahora mismo cuál es. Pero son programas muy, muy buenos. Que tú trabajas todo un mes entero o dos para este tipo de programas. Y con que hagas una sola venta pues ya tienes el sueldo del mes completamente cubierto. Marketer, yo dejo hasta aquí.